Muy bien, pues culminamos en este bloque con el contacto de los amigos televidentes. En este momento tenemos eh, el invitado del día de hoy, vía Sky. Está con nosotros el senador Franklin Romero. Ah, buenos también. días, Franklin. Buen día, senador Franklin Romero. Esperando que Muy tenga un buen viaje para allá. Así es. Muchísimas gracias. Buenos días, Irene Jan. Buenos días, Carolina. Ah, pero tú, bueno, buenos revisa. días a toda esa teleaudiencia y que lo sigue. Gracias. Vemos, vemos que vas en la carretera, Franklin. Eh, qué bien. Mira, inmediatamente pues vamos a aprovechar el sí, tiempo. Sí, sí, vamos. Rumbo. Sí, sí. Eh, a propósito, eh, ¿qué perteneces o eres parte o miembro de la Comisión de Transición del PRM? Hay algunas situaciones que se han escenificado en la provincia. Eh, por ejemplo, en el Hospital San Vicente de Paul vimos personas haciendo algún tipo de manifestación. Eh, tengo la información también que en el día de ayer en Senasa hubo que militarizar la zona. Entre otros casos que hemos estado viendo de la problemática a nivel interno del PRM... Por los empleos eh, de la base, ¿qué es lo que está pasando? Pues mira, es eh, normal que la base se desespere porque quizás no tengan el conocimiento. Eh, de cuál, eh, La base del PRM, que la mayoría viene del PRD, pues ya tiene mucho tiempo en, en oposición. Y ellos entienden que lo que pasó en el 2004 fue cuando el PLD entró al poder pues él lo mismo no es lo mismo, ya las cosas cambiaron, cambiaron, ahora tenemos un tribunal constitucional, ahora te, tenemos uno de y sencillamente no se puede rescindir de una persona sin cumplir con todos los requisitos que tienen estas nuevas leyes que antes no teníamos apenas tenemos un mes y se está haciendo todo lo posible para nombrar los directores regionales, los directores provincial, eh, provinciales y entonces eh, ya luego poner eh, a la base que son los, los, que, que son los más y los más necesitados. Sí te podemos decir que en parte el partido también ha tenido un poco de culpa. Cuando digo el partido, lo digo a nivel de las altas jerarquías del partido en Santo Domingo porque quedamos huérfanos de una forma u otra. El presidente del partido, que es José Ignacio Paliza, pues pasa a ser el ministro administrativo de la presidencia, con sede en el Palacio Nacional. Eh, Roberto Fucar pasa a ser el ministro de Educación. Orlando José pasa a ser el ministro de Medio Ambiente del Inescensión pasa a ser el ministro de Obras Públicas. Luis Valdés pasa a ser el director de la Dirección General de Impuestos Internos. Y eran las máximas autoridades, que incluso responsables de la Comisión Nacional de Evaluación de Empleos. Entonces, ahí nosotros quedamos de, de repente huérfanos, porque a través de ello es que nosotros sometemos las recomendaciones para que luego pase eso por todo un proceso. Es muy diferente a a lo que se hacía anteriormente. Ahora hay un ministerio de administración pública que todo tiene que pasar por ahí. Hay unos perfiles que hay que cumplir y unos requisitos que a veces los compañeros eh, quieren asumir en una posición y esos requisitos pues a veces no los tienen justamente para esa posición. Pero sí te puedo decir que me identifico con la desesperación de ellos, de ellos por el tiempo que tenemos Esperando. Y siempre hacen en este país que cuando hay un cambio de gobierno es una aplana y luego quítale tú para ponerme yo. El pueblo no votó en contra del PLD solamente. El pueblo votó a favor del cambio. Y en ese caso deberían darnos ese poquito de tiempo eh, para nosotros poder hacer las cosas muy diferente a lo que hacía el gobierno pasado, donde había una gran cantidad de nominillas, donde había una gran cantidad de personas... En otras palabras, que cobraban sin trabajar. Y todo eso primero hay que transparentarlo, hay que sanearlo para venir entonces con una proyección diferente y que nuestros compañeros eh, de la base y los movimientos y también los aliados pues, puedan tener una participación. Es de todos conocidos el discurso del presidente Luis Abinader de que él no va a venir con una aplanadora a quitar a todo el que esté ahí porque somos ya... Ya somos las autoridades de todos los dominicanos. Y le debemos dar, claro está, que debemos darle prioridad a la base del PRM, que son los verdaderos eh, culpables, vamos a decir, de que nosotros hoy seamos gobierno, porque fueron los que, los que trabajaron para este gobierno. Franklin, eh, entendiendo todo este, este panorama, eh, ¿se puede decir que ustedes están haciendo los cambios apegados a la ley? Sí, eso, eso es lo que está sucediendo, porque, mira, eh, antes eh, tú desvinculabas a una persona de una institución del Estado, tenía por qué darle sus derechos adquiridos, que son las prestaciones, las liquidaciones. Sí. Y ahí tenemos también otro caso, el adamiaje el, el, el, el político, del el el PLD, que estaba o que está eh, en el tren gubernamental. Habría que buscar unos 30 mil millones de pesos. Igualmente, ahora no está. Unos 30 mil millones de pesos. Es Solamente de concepto de, de, de, de liquidación. Prestaciones. Prestaciones. Prestaciones. Liquidaciones. Sí. Eh, lo otro es que hay que tener mucho cuidado porque si tú desvinculas a una persona y no cumple eh, con lo que dice la ley, pues entonces el Estado ya es demandable. Las sí. instituciones son demandables. Y los es que hay unos contratos que se hicieron eh, a través de las carreras administrativas que también hay que respetarlo. Mira sí. qué sencillo. Ahí tenemos lo que son los directores eh, regionales de educación. Nosotros no podemos salir de los directores actuales porque hay unos contratos. Que, mientras tanto están a casa del ministro viendo a ver. ¿Qué, tal, qué tan reales fueron esos contratos, esos concursos. Eh, mientras, ¿qué es lo que uno debe hacer? Ascender a esa persona como asesores para entonces poner los directores que nosotros estamos recomendando. ¡Wow! ¡Una eh, carga! Es cuestión, de, es cuestión de tiempo. Lo que tiene que ver con el área de salud, pues ya hoy van a salir los directores de los 22 hospitales que tenemos en la provincia, eh, ya luego el viernes, porque mañana es feriado día de Nuestra Señora de la Mercedes el viernes pues volvemos a la carga y vamos a nombrar entonces eh, lo que son los administradores recursos humanos y, y, y con, ah, que es el proceso que hay que hacer ya incluso te puedo decir que para ser chofer en el área de salud te están requiriendo que sea bachiller para ser una enfermera encargada de a nivel regional, tú tienes que tener un, una maestría en gestión. Entonces son las cosas que están cambiando para uno llevar el país entonces por un mejor sendero. Mira, una cosa eh, senador, tenemos que a la vez, ustedes tienen planteado una situación con las renuncias porque pareciera que estuvieron en principio interesados en ser diputados y regidores y ahora resulta que al ganar no quieren las la funciones y, y prefieren ir a direcciones y a, y a ser ministro. Así en es. el caso de San Francisco creo que es uno de los casos más especial, porque creo que van a, salir, a, van a salir varios regidores, entre ellos está ya el director regional de salud, pero lo he visto dando una declaración a nuestro amigo Rodríguez, pretendiendo justificar que él podría estar manteniéndose como director y manteniéndose como regidor cuando la constitución lo prohíbe. El electo Así no es. tiene otra cosa que hacer su función. No es, el car no, es el no es lo que usted cobra, es la función para la que usted está designado. ¿Cómo usted me frente a esta situación? Bueno, ese no es el cambio por el que votó el pueblo. Correcto. El cambio es cero duplicidad de funciones. La ley lo prohíbe, la constitución lo prohíbe, el reglamento y la ley 176 y 107, que, que tú conoces perfectamente, sí. y la ley 4108, pues también prohíbe todo eso. Eh, mira, no hay forma de que una persona que vaya a un pues pueda mantener el otro en el tren gubernamental. En la parte privada lo puede hacer, pero en el tren gubernamental es solamente una función que puede. Eh, Eso sería lo mismo a lo que nosotros llamamos nominillas y duplicidad de funciones. El sí. doctor Rodríguez, en este caso, eh, por el tiempo que hemos tenido, las dificultades que hemos tenido para nombrar a, las, a los directores provinciales y regionales, pues no había, no había todavía renunciado, ni ha renunciado, tengo entendido, a lo que es la regiduría. Debe hacerlo... Eh, ...en lo inmediato, porque tiene 60 días para hacerlo. Eh, lo que también, como digo una cosa... ...te puedo decir la otra, antes de juramentarse un cargo... ...usted tiene que desvincularse... de la Total, actual, usted así es. Y eso es lo que dice la ley. Eso es. Pero nosotros, que tenemos 16 años, como se dice... ...en la oposición, el PLD que tenía 16 años en el gobierno... ...pues estamos en una disyuntiva. Ellos no pasan a ser oposición, nosotros pasamos al gobierno... ...y ninguno de los dos... Tenemos experiencia. Nosotros como gobierno, ni ellos, ni ellos como oposición. Por lo tanto, es normal que al estar tanto tiempo en oposición, no conozcamos al dedillo las nuevas leyes y que hayamos llegado en apenas un mes de transición por el problema de la pandemia. Sí. Y que hay muchas cosas que nos hemos encontrado que desconocíamos y estamos apegándonos a lo que dicen esos reglamentos, esas leyes. Senador. A su orden, eh, Yan. Gracias, eh, placer saludarle. Con relación a la, a la curul, ¿verdad?, que tiene el PRM en la provincia de Duarte, la diputación de que a la que renunció el diputado, el exdiputado Olmedo Cava. Que es el mismo caso. ...es este el mismo caso de lo que tenemos que ver los regidores ...también debe renunciar. Sí, eh, pero... ...¿qué se sabe? tiene alguna información ustedes como PRM... ...ya se han puesto de acuerdo para saber a quién... Eh, ...quién va a ocupar esa curul? Eh, hasta ahora... ...en el día de hoy... ...tenemos una reunión... ...en el partido para... ...analizar eso. Eh, Tú sabes, Yan Yan que la costumbre es que siempre se quede un familiar... Eh, cuando un senador, un diputado renuncia, que la ley no lo prohíbe. La ley tampoco prohíbe que sea eh, cualquier, pero siempre y cuando el partido que, que tiene la facultad presente una terna con tres personas y lo someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados. En el caso de que nos competen, pues... Dorina, que fue al certamen, que fue al certamen, pues no pasó y quedó siendo la, siendo la más votada después de los, de los otros tres. Por lo tanto, la gente considera, y yo mismo considero, que si queremos un cambio, debemos empezar por esa parte. Pero hay que hacer uso de lo que es la ley, lo que es la Constitución, lo que es el reglamento de la Cámara de Diputados. ¿Qué dice la Cámara el Reglamento? Que el partido, cuando haya una vacante de un diputado, el partido presentará dentro de los próximos 60 días una terna con tres opciones para ser debatida en el hemiciclo, en el pleno de, de la Cámara de Diputados. Pero lo que se ha visto siempre que se pone o la mamá o la esposa o el hijo o el hermano o el tío de ese diputado. ¿Por qué lo han hecho siempre? Porque todos entendemos, primero, la ley no lo prohíbe. Segundo, cuando un candidato entra en una campaña a diputado, eh, pues tú sabes que las campañas se hacen con dinero. Y a veces tienen que hipotecar su casa, hacen préstamos, eh, se la juegan. Y, no, y, y pasan, y ganan su candidatura y ya son diputados. Pero esas deudas, esos problemas, están ahí. Sí. ¿Qué, a, ¿Qué hicieron los partidos en, antes? Y eso está desde mucho antes de ellos ser diputados, en el 16, que para garantizar la salud económica de esa familia, el diputado que sale, sea por, renuncia, por muerte, por enfermedad, pues le dan, hacen un acuerdo y se lo dan a un familiar para que pueda recuperarse con el salario y los beneficios que pueda obtener y salir adelante. En este caso, cuando a usted lo eligen para pasar a un cargo en el tren gubernamental, yo entiendo que no hay por qué dárselo a una familia, sino presentar una terna, eh, que es lo que dice la ley. Lo Estoy que de dice acuerdo. La Totalmente de acuerdo con eh, es cierto lo que dice, que es lo que se estila, que pongan un familiar, que la inversión que se hizo, mueve. que la ley no lo prohíbe y demás. El voto es representativo. Tú sabes sí. lo que pasó en tiempo de pandemia que todos los dominicanos nos arriesgamos, partiendo de que yo hubiera ido a votar por Olmedo Cava y que de la noche a la mañana Olmedo diga, o el PRM, o los regidores de acá, del PRM del ayuntamiento, que digan, ah, no, que yo me voy para tal distrito, ah, no, que yo me voy para el INDRI. Entonces, el ciudadano no tiene derecho, o sea, no tiene valor ese voto que sale a dar, o sea, más allá de que eso sea lo que se dé y de que no se prohíba, no creo correcto, ni lo veo justo, que si la persona que eh, haya sido fue la más votada, en este caso Dorina, eh, se busca poner a un familiar, que por el gasto, que por lo que se estila. Si sí, ciertamente hablamos del cambio, creo que la comisión o la, la terna donde se vaya a presentar debe de sopesar esto, el voto es representativo, entonces a mí como dominicana eh, no me están dando el valor de representación que yo busco cuando voy a las elecciones. Creo que es... Eh, eh, de muy mal gusto para quienes votamos por un candidato, entonces que luego ya haga acuerdo el partido de manera interna o antes hasta de ganar. No, yo me voy como candidato a diputado porque represento eh, la sí. mayor posibilidad de ganar. Pero ya sabiendo que me iba por poner un ejemplo para el INDRI. Sí, así es. Inmediatamente el ciudadano electo, diputado, en este caso el compañero Hermedo Cava, pues me imagino que puso la, la diputación a disposición del partido, que es lo que estila el reglamento, es lo que te digo. Uh -huh. Ahora, lo que tú, a lo que tú te refieres, a la lógica, a lo que dice la Constitución, que el voto es directo. Y por ende, en el método de Hong, debería sí. ser la compañera Dorina, que fue la que quedó. La compañera Dorina, que quizás no fue la que más votos sacó de los que quedaron fuera, pero la que sí es del partido. Por lo tanto, yo estoy muy de acuerdo en que debería ser Dorina. y He hablado con los compañeros incluso que aspiran a que primero lo que es el cambio. Primero que claro. vamos, a, vamos a, a implementar algo que en el día de mañana podemos convertir en ley. Que ese sea el proceso. Eh, lo único es que cuando se hace eso también tenemos que pensar en la otra parte. ¿Y ¿Cuál es la otra parte? El diputado, uno de los diputados siempre va a estar corriendo un peligro de que lo enfermen o que lo mueran sí, lo <risa> para el otro mío. pasar a ocupar la posición. Hay que pensar en todo. Pero en este caso, que no es ninguna de, la, de, la, de esas hipótesis que yo estoy poniendo, sí. pues yo creo que si hay una terna, la compañera Dorina debería estar encabezando y que ya el partido, pues los diputados tengan... El libre arbitrado a quien ellos consideren, porque es una facultad que le compete a la Cámara de Diputados. Senador, eh, ayer pudimos observar que Senasa, al momento en que iba a ser juramentada la nueva gerente regional aquí en San Francisco, ¿verdad? Que es donde tiene asiento, tuvo eh, sí. que militarizar el lugar. ¿A qué se debe esto? siguen los conflictos pues, dentro de, del PRM eso es parte de la misma desesperación que, que ah, no. tenemos con nuestros compañeros eh, dirigentes no solamente de la base sino, eh, de posiciones a de, de la derecha senador pero no se están eh, reuniendo de, ustedes como partido para decidir los cargos porque lo que se veía sí, ayer era sí, de que, mira, que no era que, ese que era otro explicarte. que era José Miguel Gil que iba para allá Vamos Déjame escuchar. explicarte, Yanyan, Yan, porque yo soy una persona que me gusta ser coherente sí, y transparente, no importa el riesgo que tenga que tomar. Nos, eh, el partido conformó una, una Comisión Nacional de Evaluación de Empleos, con sede en, en Santo Domingo. A través de esa comisión se crea la Comisión Provincial de Empleos, de la cual yo, como presidente provincial del partido, la presido junto a al coordinador de campaña, que es el que lidiaba con todos, eh, el electoral, eh, entre otras eh, personas dentro de autoridad del partido. Nosotros hicimos consenso y en ese consenso el compañero Jochi Gil fue el recomendado para, después de evaluarlo, para dirigiera lo que es Senasa regional con sede en San Francisco de Macorís, donde firmamos eh, todo lo que damos la comisión incluyendo eh, los diputados, que no eran parte de la comisión, pero yo me hice responsable de que participaran de la comisión y luego que mandamos esas recomendaciones eh, se nombra en Santo Domingo al director nacional de Senasa al compañero Jacín en Hacen, pero Hacen tiene un movimiento, un movimiento externo del PRM, pero con la misma gente del PRM, porque aquí el mejor negocio ahora es. Ese, ese es el, el movimiento la ¿verdad? Todavía, mejor así, es, así es. A dos meses de las elecciones, sacar un movimiento con 10 con gente del mismo partido y buscando lo suyo. Entonces la gente entiende que cuando el presidente lo elige a usted, porque usted fuera parte, tiene las condiciones, pero también tiene un movimiento, que a usted le dieron ese, esa dirección o ese ministerio para gente de su, de su movimiento, cosa que no es así. El compañero Nicolás Hidalgo, diputado, que pertenece a ese movimiento, el cual yo no le vi ninguna participación en la provincia. Pues recibe un llamado del director Jacín y le dice que le lleve las recomendaciones de su gente, de su un movimiento amigo, pero, eh, y Nicolás llevó entonces a esta persona que yo creo que la la, pues, ese que la es mi Senador, senador pero, pero pero un momentito pero, usted, pero, usted, Ese es mi senador un Momentito, un momentito, momentito Te, la, pero, te, pero, está, te eh, está aclarando No, te voy, te, te voy a responder, concluir. usted está diciendo Permíteme que Nicolás Hidalgo concluir. Eh, pero ese senador, Permíteme pues... concluir Ok, okay. okay. No vamos a dejarlo concluir Permíteme concluir Entonces, no el compañero Nicolás llevó esa recomendación entendiendo que estaba haciendo lo correcto pero a veces hacer lo correcto no es lo correcto. Porque había comendación para Ho Chi Gil. Y ya Ho Chi Gil entendía que esa era su posición. Ahí que viene el problema de Senasa. No... Sí. Al parecer Franklin, bueno, al parecer no va en la carretera y la señora a veces Nosotros se nos cae. comunicamos con el señor Jacín. Eh, eh, Franklin, repite por favor, eh, eh, porque se cortó un poco, se está cortando. Se bueno, contando, se nos ha ido. Vamos a ver ahora. Franklin, ah, sí, si repite, sí. por favor, eh, eh, la, la situación, okay. ¿cómo fue que se presentó? Entonces, cuando se da ese caso, pues yo hablo personalmente, personalmente no, por el teléfono, con el señor Jacín. Le explico la situación, el caos que nos está creando esto acá. Y él me dice, pues búsqueme una posición para esa compañera similar ...y el mismo salario parecido al que va a tener en Senasa. Le buscamos una posición... ...que es la de su directora regional... ...porque tiene los méritos, porque es profesora... ...con un salario similar al que va a tener en Senasa. El señor Jacín no contestó. No contestó y vino supuestamente... ...y posicionaron a esta señora ayer ...en la cual ninguna de las autoridades del partido estuvo presente. Los compañeros de la base que es donde, por ejemplo, la zona B, que es donde milita el compañero Hochir, se sintieron incómodos y fueron a hacer un piquete ahí en, en, en contra de esa designación Eso es lo que está pasando. Sena, También nos pasó la misma situación en el comedor económico, que la persona recomendada por nosotros no fue la que posesionaron, sino una, de un movimiento, otros los movimientos que yo nunca vi en la provincia de Eduardo, que ni siquiera conozco, al señor de los Económicos. Y me venga a decir de a mí que yo un movimiento con más de 500 personas acá. Bien. son los movimientos que se crean bueno. porque reconocemos movimientos. Yo reconozco el movimiento Unido por el Cambio, donde está José Pena Camilo. Yo reconozco el movimiento Midas, donde está el profesor Manuel Frías. Yo reconozco el movimiento eh, Renovación Moderna, entre otros. Pero eso es lo que está pasando. En conformidad, porque están eligiendo a personas. Que tú nunca lo viste. Esa es la Adelante, ya, ya. Bien, cuando usted se refiere a, a, a esos movimientos, especi especialmente eh, uno de los, de los de los más, que incluso yo tengo el reglamento, lo tengo aquí ahora, que habla de la inclusión de un representante del movimiento Ola, es decir, eh, el movimiento. Eh, Luis Abinader, que creo que es como se llama y entonces se le, se le solicitó a la comisión provincial que se incluyera una persona de ese movimiento y de otros movimientos pero también se habla de que es un 80-20, un 80% de los nombramientos para el PRM como partido tal y un 20% para los partidos aliados y los movimientos externos ¿se está cumpliendo con esto eh, senador? Bueno, eh, en base a los movimientos que están posesionando ellos mismos, sin pasar por la Comisión de Evaluación de Empleo, no lo están haciendo. Nosotros, como Comisión, eh, sí lo estamos haciendo. Ese 20% que tiene, tiene que ir a los movimientos, eh, a los aliados y demás, pues nosotros lo estamos cumpliendo. Lo que sucede es que hasta que no nombremos todas las cabezas eh, las direcciones regionales y provinciales, pues no podemos entonces darle participación a esos movimientos porque no tenemos eh, la capacidad ni la cabeza para que los pies se puedan mover, que como yo lo, lo, se lo digo a los compañeros. Pero sí también, por ejemplo, mira, el movimiento Midas, que eh, está Manuel Fría, lo estamos, lo estamos recomendando para Infotech. La compañera eh, Urania de Alianza País la estamos recomendando para un cargo en el eh, Y así te puedo mencionar, nosotros sí estamos respetando eh, en la provincia de Duarte Gracias a Dios que yo puedo tener unas decisiones. Y junto al diputado a Olmedo Cava, el coordinador de la campaña, y a la gobernadora, pues estamos haciendo esa ese consenso y las recomendaciones. Eh, eh, senador, pero cuando usted habla, por ejemplo, de, de usted, habla de Olmedo, está hablando de la misma facción. Eh. Recuerda que dentro de los partidos hay diferentes facciones. ¿No están incluidos dentro de, dentro de esas eh, eh, comisiones, por ejemplo, el diputado Nicolás Hidalgo y el diputado José Luis Rodríguez? Sí, estaban en, en la Comisión Provincial de Empleo, pero luego el partido de Santo Domingo, fruto de que no había eh, la participación de todos, decidieron ya poner a la gobernadora, al coordinador y al presidente provincial. Esto no tiene que ver con, con, con facciones, nosotros estamos dando participación a todo lo que es PRM. Cada vez que podemos tener una posición, le damos una posición a todo que es PRM, sin fracciones, importa que sea de fulano o de fulano. Sí te puedo decir que hay compañeros aquí sacando mulleros que se van directamente a Santo Domingo a gestionar los cargos y eso es lo que nos ha ocasionado este problema. ¿Quiénes son esos compañeros? ¿Usted puede decir algunos nombres? Yo te me hiciste el primero Nicolás fue el primero que se fue a Santo Domingo a ah, Nicolás Hidalgo para Hola eh, Ten fue el otro hay un disgusto entonces Franklin hay un disgusto no, no, con ellos eso no es un disgusto hay bueno, una inconformidad porque si se van por su lado hay una inconformidad porque si se van por su lado es porque entiende que no se le está dando la participación que ellos quisieran están no, bravitos no es así no es, no es así. Se le está dando participa participación a todos lo que sucede de Carolina, que es la desesperación. Porque cuando no llega el nombramiento a tu casa, tú crees que tú estás fuera. Y yo te sí. puedo decir, nosotros al día de hoy no tenemos 27 designaciones provinciales ni regionales. Porque todo es un proceso que pasa por Santo por Santo Domingo, tiene, como te dije tiene que algunos eh, unos perfiles Con los que hay que cumplir Y en Santo Domingo se están recibiendo las 31 provincias Y la provincia de Santo Domingo Entonces entendemos que eso es un proceso Apenas tenemos un mes eh, Pero yo te puedo asegurar Que todos y cada uno De nuestros compañeros Que eh, participaron en llevar A Luis Abinader a la presidencia A nosotros a la senadoría Y al PRM al gobierno pueden estar seguros que van a tener su posición, porque para eso estamos luchando, para que tengan su posición y el salto muy amplio. A nosotros como partidos, la gente para colocar. Franklin, bueno, eh, ¿eh? una última ya preguntita para cerrar, cerrarnos un poco del contexto de los empleos. Bueno, hacer brevemente el comentario que los PRMistas tienen que entender que no todos podrán entrar al tren gubernamental y que las cosas han cambiado, como bien lo citaste. En torno a las declaraciones que diste, ofreciste sobre la rendición de cuentas y... y, y aclaro, que... aclaro, Carolina, sí. aclaro. He dicho que la gran cantidad o la gran mayoría o casi todos de los PRMistas... ...tienen su puesto asegurado en el tren gubernamental. Tenemos posiciones, porque nosotros como partido nuevo, partido nuevo, no tenemos la gran cantidad de dirigentes que aspiran a un cargo. Vamos a tener que buscar eh, nuestros aliados para sí. poder llenar ese tren gubernamental. Sí totalmente, están asegurados. Totalmente, sí. Y, y una de las cosas que escuché a, a un funcionario o alguien cercano al PRM decir es la preparación decía así y lo recuerdo muy bien nosotros no tenemos la culpa de que nuestro partido, o sea nuestra gente nuestras bases no se hayan preparado es decir, como que muchos eh, de los PRMistas pues tal vez no tienen esa capacidad necesaria para dirigir o estar en muchas de las instituciones opuestas a los cuales quieren aspirar eh, aclaro de nuevo, no es que no tenga la capacidad en el PRM eh, la gran mayoría tienen la capacidad para desempeñar los cargos que están en, en el tren gubernamental lo que sucede es que tenemos leyes sí. nuevas que desconocemos por pero último... el PPM está totalmente capacitado no, por último Franklin no quiero que, que te vayas a la tuya, la en a a relación a, a por cierto, Carolina sí. eh, Franklin, le escribe a Remberto desde New Jersey que por favor se ponga el cinturón de seguridad Así es verdad. buena eh, gracias, eh, gracias, gracias, Renberto. Mira, Franklin, lo que te Remberto quiero es de, destacar las declaraciones que dabas en torno a la rendición de cuentas y la cantidad de millones y de millonarios que eh, están en, que hay en la República Dominicana. La verdad que ha sorprendido eh, ver estas declaraciones juradas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Aunque ya lo vimos, eh, vimos a Miriam Germán o a la Procuraduría diciendo que se va a investigar, habrá una investigación sobre esto. ¿Qué nos puedes decir sobre el particular? Eh, yo estoy de acuerdo que si hay eh, la intención de hacer una, de, de, de una denuncia, pues que se haga una investigación. Esto no tiene que ver con, con la gran cantidad de dinero o la poca cantidad que tú puedas eh, declarar. Como, como bienes, eh, pero yo estoy de acuerdo que si nosotros queremos transparencia, si nosotros queremos cambio eh, pues yo creo que la Procuraduría a instancia de la Cámara de Cuentas revise las declaraciones de cada uno de nosotros y si ellos ven algún indicio de algo, pues yo creo que deben proceder a llamar a ese funcionario, a ese diputado, a ese senador para aclarar si tienen alguna duda, yo creo que es una propuesta sana, la de la, la de la procuradora porque nunca se había visto nada yo te puedo decir que yo he visto declaraciones de cientos de millones de pesos, sí, muchísimas y te puedo decir que la de nosotros que sea una de las de la, de la más bajitas, yo tengo un compañero senador que solamente en tres propiedades ha declarado 118 millones de dólares hay de millones mm. bueno, y entonces todo eso está sustentado Ahora, si la Cámara de Cuentas, que es quien tiene que recibir e investigar, encuentra indicios de omisión, falsedad, debe someter a la Procuraduría ese expediente y que la Procuraduría proceda. Yo, antes de que la Cámara de Cuentas entienda que va a hacer ese levantamiento, yo creo que debe coger las sí. Eh, y senador, mandar a la Procuraduría para que la investigue. La, la y que empiecen por la mía. La última pregunta, ya de mi parte. Senador, me preocupa lo que usted manifestaba hace un rato con relación a, a ese impasse que hay a lo interno del partido, porque veo que es entre autoridades, entre diputados, ¿verdad? Prácticamente que está esta situación y entre ustedes lo, lo, lo, las autoridades de, del partido. Usted dijo que el diputado Nicolás Hidalgo, eh, como que usted no lo había visto en la provincia, pero yo tengo aquí los numeritos que mi fuente que no me pasa, de que cruzame, Olmedo Cava sacó mil votos y Nicolás Hidalgo sacó 17 mil votos. ¿Cómo usted te responde a eso? Una, eh, de decir que una persona no participó con esa cantidad. No, no, de votos. no, no, no. No ponga palabras en mi boca. Eso fue lo que dijo, ni, ni, ni, ni ponga. Sí. Sí, eso fue lo que o sea, dijo. Yo dije: que el ahí? señor del movimiento, cual representa a Nicolás, y el señor del movimiento eh, Crecimiento. Que representa élite, yo nunca lo vi en la provincia. Ah, bueno. Nicolás no, bueno. Nicolás no, Nicolás es un compañero ah, la, claro, que bueno. se fajó ya que ese tiene su mérito. Se fajó como el que más para lograr este triunfo. Ah, bueno. Franklin bueno, ahí está. Romero, senador de, la, senador de la provincia Duarte y además miembro de la comisión de transición del PRM. Muchísimas gracias, Franklin. Franklin, por eh, cedernos esta sí, no. entrevista. Iba en carretera. Calle, calle de Pelea. Sí. Eh, Hacia la cámara pleito, Romero. No, no, y lo bueno es la posición es que asume que aún puede ir claro. en detrimento eh, o causar alguna situación en torno a su figura, pero las asume. Muchísimas Muchachos, gracias. Le dije, le dije ya ver que había problema, verdad? ¿Se acuerdan que se lo dije? Míralo ahí. Sí, y, y es posible que, lo, que la, la, pro, posible, no, la problemática es mucho más profunda, pero lógicamente Franklin no lo va a decir de esa manera. Claro. Él lo, lo pone, un, lo, no voy a decir que lo maquilla, pero lo pone más yo bonito Yo lo dije aquí y Fulvio me dijo que yo lo quiero un chimoso <risa> Toma Fulvio, enfócame de frente. Coge Fulvio ahí lo Fulvio que te Fulvio está dije. en la capital, eh, deja Fulvio. Eh, él quieto. me está viendo, porque se lo manda ni Él me está viendo, Fulvio me está viendo. Coge Fulvio ahí pues lo que te dije a la, la fuente mía no falla.